¿Cuánto chiquito? ¿Cuánto? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien. Exacto. ¿Cómo estás? ¿Para nosotros? Para nosotros la bici. Fue la casa ¿cómo estás? Y te saludo así porque estoy más refriado que la cresta. Oye, ¿podremos juntar de repente a los chiquillos acá o no? Gonzalo está. No ha llegado todavía. Oh. Uy, quedó hermoso. Qué bonito. Tetris. Ah. Está rica, hasta te tira lejos. Eso es por si llueve, y ojalá que llegue Gonzalo antes, lo voy a llamar a preguntarle dónde viene, y a Andrés también. A ver, da una vuelta. Voy. Está rápido, está súper apretado ahora. Esos bumps de ahí quedaron como roca. Lucho. Pongámosla aquí al santibro. Oh, qué grande Andrés. Cross Mountain. Eso también hay que Todo lo que sea regalo hay que sacarlo de acá. Oh, qué, qué bonita. No bueno, queda nada mal. Chiquillos. Un momentito por favor, no sé ni qué voy a decir. Como les conté la vez pasada, eh, tratamos de mover recursos con personas que nos quisieran ayudar para ayudarlo a ustedes. Las personas que nos enviaron estos regalos mandaron algunos mensajes y se los voy a leer ahora. Likimoli les mandó estas cajitas con... Tienen gorros, tienen stickers, tienen lápices y hay una cajita para Liván para que pueda mantener la bicicleta. O sea, para Liván, para el Ismael. <risa> Y Likimoli les dice, querido amigo, les enviamos estos regalitos con mucho cariño para poder acompañarlos en los grandes momentos que tendrán sobre sus nuevas bicicletas en esta tremenda pista. También un set de productos para que puedan mantener sus nuevas joyitas, tiki taca. Un abrazo y a disfrutar esta tremenda pista y sus nuevos juguetitos, equipo Likimoli. Eso fue lo que les mandaron ellos. Bravo, bravo. Matías de Cross Mountain mandó un casco, mandó algunas poleras. Eh, y nos dice, a mí, eh, sus amigos de Cross Mountain les mandan un gran saludo en conjunto con algunos regalos para que puedan disfrutar pedaleando. No dejen de lado la motivación y las ganas, ya que es el único combustible que les permitirá, que les permitirá lograr cumplir todos sus sueños. Sigan disfrutando de esta pasión que nos encanta a todos, la pasión del equilibrio. Eso les manda Matías de Cross Mountain. Sebastián Castillo nos envió unos gorros que están por ahí dando vueltas en dos cajitas, así que ahí los vamos a revisar. Y Rodrigo Sandoval, que quería que le mande un saludo a la Javi y a la Cata, nos dice que Uno, sigan adelante, pese a las circunstancias de la vida que les tocó, que todo siempre mejora y que sean muy felices. Eh, Renato se puso con tres bicicletas que están por aquí dando vueltas y nos dice le envía estas bicicletas con mucho cariño para que las compartan, las disfruten igual como yo las disfruté. Espero que lo pasen bien andando en bicicleta y ojalá algún día poder ir a su pump track para compartir con ustedes. Un abrazo, Paolo Cabro Chico de MTV. Y aquí nos toca Cristian Morales. Hola chicos, espero que lo estén pasando increíble y disfrutando al máximo esta gran oportunidad que se les presentó. Y espero alegrarlo aunque sea un poquito. Disfruten al máximo el pamtrack. Cuídense. Cuídenlo y sean los mejores, y sean los mejores porque eso lo depende de ustedes. Disfruten atentamente, Cristian Morales. Don Ismael, a abrir cajitas, a probar las bicis y a tratar de, de echar a funcionar esto. Esto es para lavar la bicicleta, esto también es para la cadena. Entonces esto es como mantenciones. a dejar por aquí. Estos son regalos para todos. Chiquillos, cascos para que se pongan. Lo que, el que te quede bien. Este te debe quedar bueno, ¿no? No sé, ¿Por qué no me sipa. Pues, ¿Te queda bien? Pausarlo sí. Te queda perfecto. Usted es el de YouTube, ¿eh? Sí. Pero <risa> presta la llave para bajar el asiento. está o no? Sí, acá está. ahora Está lleno de bici el pantrack, weón. Que la raja que hay ahí, venía Andrés, weón. Filete. Ahí el pantrack. Mira mi BMX. Sé que va acá para siempre. Ahí está bien. La rojita, sí. Van apareciendo. Aparecen en el piso todas las campanitas, las luces, los reflectantes. Había una campanita por ahí dando vuelta. Oye, ¿me voy a sacar una foto contigo. Pero por supuesto, ven para acá. Buena compadre. Voy a hacer las tres rectas. Adelante, pues. Eso. Carga las bajas. Bueno. No, no, no. Anyway. <laughs> anyway. Por, él, por, la bueno. <risa> ¿Por la televisión? Por la <risa> televisión. venir acá? ¿Cómo salió? Bien, eh, estuvimos la semana pasada trabajando puro trabajo, después anduvimos un poco en bici, pero claro, quedamos con la sensación de... La falta más bici para que anden todos los chiquillos. ¡Woo! Buena. A ver, ándese de nuevo, que te salió muy bien. ¡Ay, bien! Uh. Gonzalo. ¿Cómo estás ahí? Todo bien, compadre. Bueno verte. ¿Cómo estás ahí? ¿Y tú? ¿Cómo te yo? Tanto tiempo, una semana. ¡Chiquillos! Nos reunimos por aquí. Un segundito. no lo molesta mucho el rato. Primero que nada les quería leer una cartita de Sebastián Castillo, yo les había leído algo de lo que él había enviado, pero encontramos esta carta en la caja, y está bien bonita, y dice que nada de lo que nos toca vivir es porque sí, todo tiene un motivo y un fin, el futuro no gratis y se compra con esfuerzo, trabajando duro y confianza, lo principal es la perseverancia y las ganas que uno le pone a la vida, así que ánimo y mucha buena onda para que puedan cumplir todas sus metas, Digan su sus sueños, un abrazo, Sebastián Castillo. Hagamos una filita chiquillos, porque creo que trajimos cosas para todos. Estos son los gorritos de Sebastián, de la carta que les acabo de leer. Regalo al Iquimoli. así que ahí están tus cositas. Y tratemos de ir haciendo una filita, bacán, ¿Sí, sí? <ríe> motivados cabrón. son dos canales. Ah, bueno, oh Dios, Lucho. <risa> Sigo participando. ¿Y esta? L. ¿El señor. Todas suyas. No. L parece. Wow. Para que te motíes y van no a los chiquillos con la bici, buen bacán. Entonces, sala tú. <risa> Viene corriendo. ¡Noooo! Uh. ¡Va un joki! ¡Joki! ¡Aladan, tío! Yo. Toma, compadre. ¡Bye! Yo una Estas son Negros Mountains. Y esta XXL, que es el más grande, Va a tener que hacer un cachipón para que sea justo. Cuchu a la primera sin revanchar. ganado ¿Queréis un yogi ahora? es un yoki nomás? Bacán compadre. Estos tigers los voy a dejar aquí, que son más chiquititos. Uno, uno, uno, uno. Uno, uno, De uno, de uno. Uy. A ¿Quién quiere de esto? Un sueño hecho realidad. Yo lo no quiero mandar más rápido. Más Muchas gracias. Oh, no, Eso, cántico, sí, Ahora sisa. voy a andar chaya. Dale velocidad. Dale nomás chiquillo. Si, si le quieren f pegar f a la, la bici o cualquier cosa. ¿Ah? Sí, yo. No Dale nomás. Vamos a, va, a pegar un sticker acá. Para el recuerdo. No alcanza a ponerlo antes de que lo saquen. Para el casquito, para la bicicleta, para el auto, para la pieza, para el cuerpo, para pa el pa celular lo he visto también ¿En serio? Sí Sería un sí. placer que usted me pegara uno eh. Ah, ya Saquen una foto, saquen una foto, <risa> el emplomento, el proceso Ahí <risa> viene taquillero, en el borde Sí, A usted lo quiera Aquí salen en fotos, como 50 fotos de una. Oh, oh, ¿Qué tal? Muchas gracias. <risa> Motivado. <risa> Bacán. Gracias a ti. Okay, buena Motivado. <risa> <risa> Muchas gracias, compadre. Cerro La Virgen. Cerro La Virgen, ¿La Virgen? Downhill. ¿La Virgen? Bacán. Buenas, chiquillos. Le puedo decir una cosa. Es que usted es una muy buena persona porque ayuda a la gente que más lo necesita. Te lo agradezco, estoy tratando de enfocar el canal para ese lado, es lo más gratificante. Felicido. No Vamos a compadre. Vamos Sin llorar. Sin llorar. ¿Te ¿De dejaron una foto? Gracias. Sí, wey. Gracias por todo, compadre. Pasó. De nada, pues. Un gusto. Bien, que estén súper bien, es qué rico qué que hayan es venido. Son? Esos devorense los nuevas no chiquillos porque si no se van a perder. ¿Qué pasó, weón? Ismael, esta es tu caja de mantenciones. Y una bolera que le, le hace juego a la. A la FUS. A la Fusco, a FUS, weón. Azul Fuzz. Te tengo que hacer una opción Que maestra, Andrés. Para la, un, unas maderas que le hice para la bodega para filete. Lo a estar en parte. Seguro que tenéis que juntar los Estuve a punto, un sticker estuvo a punto de pegarlo en el cartón de la repisa de la caja NS. Pero esto va a quedar perfecto. Buenas, Gonzalo, un gusto. Ah, no, estuvo acá, ¿no? gracias a ti. Bacán que, bueno, El primer contacto que hicimos así, pa, el toque. Mira, bacán Valentín, un gusto Igual, haberte conocido, compadre. Igualmente. Que estés muy bien. Ahí nos vamos. No, no aquí yo necesito que Alex nos cuente qué es lo que acaba de pasar. Locura extrema, niños <ríe> felices. Fuimos a entregar las bicicletas que pudimos conseguir, eh, los regalos que pudimos recolectar. Y acabamos de salir del hogar de menores Pablo VI en San Felipe y ahora nos vamos a Yay yay Porque algunas personas que vieron mi Instagram saben que mi carro explotó el de la Minex que ahora, volviendo de, del, del pantrack del hogar de menores la semana pasada. Y Edgardo... Eh, grande, con quien edgardo es, grande, grande Edgardo. Grande Edgardo, lo que hicimos del pantrack de Yayay Lo precioso ayuda. Y está Eduardo allá, lo vamos a, ir a ver porque nos están ayudando con la barra de tiro que se cortó. Señor... ¿Cómo le fue, ¡Señor! ¿Cómo Hola, ¿Cómo? Edgardo? ¿Cómo? Impecable. Pasa. ¡Oh, Está afuera. Quería grabar no... esa parte, queréis que lo repita Solamente para a con vergüenza en YouTube. ¿La bala vale era qué? ¿Tiesa? ¿Qué? Súper bien, sí, bien. Podríamos decir que antes era tiesa. Ya, córtala. Muy chanza. Está origen afuera. ¿Están listos? Oh, ¿cómo está? Oh, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Estoy con todo. ¿Qué pasa, Edgardo? Me quedo filete ahí. ¿En qué está ahí? Sí. Nos vemos sí, en, se en se el cerro. <ríe> Sacamos la barra de tiro, que era una basura. Tenemos la otra barra de tiro. Bueno, chiquillos, que es un bloque. Ahora sí que sí. ¡Oh, cacho! Estuvimos cabeceando los calabarras de tiro un rato Y ahora nos vamos para la casa Ya estamos cansados No sé para dónde estoy manejando necesitamos no Si te gustó el video Dale un like, like. like. Compártelo chiquillos Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos, nos vemos el cerro